bueno acá tenemos un equipo que es un j7 pro que viene por la siguiente falla que tiene la cuenta google activa lo que voy a enseñarles hoy es a quitar la cuenta google bueno acá podemos verificar que justamente dice se realiza un intento no autorizado de restablecer el dispositivo a los valores predeterminados. Bien, le damos a aceptar, conectamos a la red Wi-Fi. Me dan un Bien, ahí se está conectando. Bien, le damos en siguiente aceptamos los términos siguiente y como podemos ver no nos da la opción de saltar hay que introducir una cuenta bien, lo que hay que hacer es lo siguiente una vez que estamos en el menú Podemos iniciar TALBAC, presionamos cuatro veces botón HOME, eh, presionamos rápidamente, obviamente. Y nos abre este menú, el cual nosotros hacemos una L en toda la pantalla y nos abre el menú contextual. Seleccionamos lo que es configuración de Talback y nos marca así. Para ingresar a este menú presionamos dos veces en el cual ya ingreso. Una vez que ingresamos aquí ya el Talback ya no nos sirve para nada. Necesitamos manejarlo como un dispositivo normal. Desactivamos el Talback presionando tres veces el botón Home y ya estaría desactivado como pueden ver lo podemos utilizar fácilmente en el cual nosotros en este menú nos vamos a la parte de abajo y nos vamos a ayuda y comentarios en ayuda y comentarios nosotros ingresamos en el, en el buscador acá y ponemos voice lo ponemos en buscar tenemos en las cuales nos dan casi cinco opciones bien nosotros necesitamos la primera que es eh, get started by voice access ingresamos acá y nos abre este menú una vez que nos abre esto le damos play en el video esperamos que cargue y abrimos el enlace para que nos ejecute eh, youtube bajamos o minimizamos el video ingresamos al menú que está acá en la parte superior derecha en nuestros puntos y seleccionamos términos y política de privacidad Una vez ahí nos aparece este menú eh, le ponemos acá cancelar y acá en, en donde podemos introducir los enlaces ponemos lo siguiente. Bien Corny Corny Punto com Wrq 4 E Q y le damos buscar en el cual nos abre un menú con contador simplemente tenemos que esperar a que pase este tiempo no, es segundos esperamos y le damos en quitar publicidad automáticamente nos empieza a abrir varios nos vamos para atrás otra vez ponemos quitar publicidad hasta que nos abra este menú una vez que nos abre esta página, nos vamos en la parte de abajo y descargamos el Go Launcher. Hacemos clic ahí y descargamos. Como podemos ver que ya está descargado el, la aplicación, nos vamos a favoritos, acá le damos cancelar y nos vamos al historial, historial de descargas y como podemos ver ya está eh, descargado la aplicación lo cual nosotros simplemente instalamos le damos en configuración orígenes desconocidos aceptar y le damos en instalar esperamos a que instale y le damos a abrir como podemos ver, ahí ya el menú se nos ejecuta, la aplicación va a entrar y le ponemos en disfrutar. Acá se puede ver que ya está casi libre. Bien, una vez que estemos acá, nosotros simplemente nos vamos a la calculadora, abrimos la aplicación de la calculadora. y en esto nosotros introducimos lo siguiente eh, paréntesis más 300 120 127 32 más, más y nos abre un menú de marcado en el cual nosotros marcamos asterisco numeral 0808 numeral y nos abre este menú en el cual nosotros tenemos que seleccionar lo que es la opción DM más ACM más ADB marcamos ahí y le damos en la pestaña de reboot para que reinicie nuestro dispositivo ahí como podemos ver el dispositivo reinicia Bien. Eh, hasta que reinicie el equipo ahora nosotros necesitamos instalar lo siguiente computadora nos descargamos la carpeta ADB y FRP, lo cual el enlace se los dejo para la descarga en el en los comentarios. Una vez que tenemos nuestra carpeta ADB acá nosotros conectamos nuestro dispositivo obviamente que ya hay que tener los drivers instalados para lo que son dispositivos Samsung conectamos nuestro dispositivo esperamos a que nos reconozca una vez que esté conectado simplemente nosotros ejecutamos lo que es este esta, este programa y ahí vamos en el celular nos aparece esto en el cual le damos permitir y aceptar bien acá nos salió error que el, eh, el dispositivo no está autorizado Entonces le damos continuar En eh, sí en este caso hay que esperar un poco Le volvemos a dar doble clic Y esperamos a que nos acepte Una vez que nos acepta El menú se nos pone así completamente El, el programa de comandos Lo empieza a trabajar Y le damos continuar Una vez que haya aparecido eso Entonces volvemos a ingresar a nuestro menú A nuestro dispositivo Le damos iniciar y automáticamente como pueden ver Ya no hay cuenta Le damos omitir Omitir Finalizar Aceptar Y tenemos nuestro dispositivo completamente fuera Sin cuentas Ni nada acá como podemos ver nuestro dispositivo es un j7 pro ¿bien? y ya lo podemos usar como queramos ¿bien? esto es servicio running tech hacemos siempre lo mejor posible para nuestros clientes y tratamos de, de hacerlo mejor para terminar de dejarlo todo en cuenta vacía sin la aplicación podemos eliminar el lanzador que es la aplicación que habíamos instalado previamente y simplemente nos quedaría restaurarlo